Como una prioridad calificaron los residentes del sector Espínola, la construcción del puente que comunica esa comunidad con la de Los Jardines en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Cuando ese río se bota, inunda todo este sector aquí, hace falta mucho, hace falta mucho este puente, porque ese puente une los sectores Juan Alberto Espino, Los Jardines, Cristo Rey, eh, Bloque Cuesta Blanca, todos esos sectores lo une esa calle ahí. Le hacemos un llamado a las autoridades competentes. En primer lugar, al señor presidente, que por favor tenga piedad de nosotros, los dominicanos, en el pechado de San Francisco de Macorís, y sector Juan Alberto Espínola. Hace mucha falta ese puente, porque los estudiantes que estudian en el Liceo Juan Bó, que está en la carretera de Madeja, que viven de aquel lado, tienen que dar la vuelta por la libertad, por el hospital, porque viviendo ahí en los jardines, no pueden cruzar, porque cuando el río se inunda, eso es malo de pasar para todos, para niños, mujeres y todo. Que ese puente hay que arreglarlo, porque ahí cada rato se caen gente, el río sube, no hemos estado la hogar y todo para acá, porque para acá no, no hay una comunidad que se faje a hacer ese puente. Yo no sé qué es lo que este gobierno están haciendo, que no, no están vamos, haciendo vamos. nada. Para acá no tienen abandonado. Que no arreglen ese puente, eso es importante. Y, ¿no entiendes?